procedemos a la presentación de esta moción que el día 18 de mayo les hicimos se entrega en los despachos de su grupo y que forma parte de una campaña desarrollada por la coordinadora estatal de la que esta plataforma de Córdoba por la defensa del sistema público de pensiones forma parte. La provincia de Córdoba se encuentra a la cola de las pensiones en España. Así lo demuestran los datos publicados en julio por el Ministerio de Pre y Seguridad Social. ...que apuntan que la pensión media es de, de 759,16 euros... ...el sexto más bajo de toda España. Esa media se efectúa a través de las pensiones de jubilación... ...incapacidad permanente, de, de orfandad... ...y a favor familiar. La, la primera, las jubilaciones, es la que más prestatarios acumula... ...101.398 personas en toda la provincia. La pensión media por jubilación asciende a 869,97 y de nuevo, una de las más bajas de toda España. Ante ayer, sin ir más lejos, el presidente del Colegio de Economistas de Córdoba daba la voz de alarma en el sentido de que en nuestra provincia hay solo un cotizante, digamos que 1,2, por cada persona que cobra una prestación, ya sea por desempleo o pensión contributiva. La presentación de esta moción responde a la certeza ...de que estamos viviendo una situación... ...de pérdida de derechos sociales e individuales... ...muy especialmente en el ámbito de las pensiones. El fondo de reserva, la famosa UCHA... Creada, pues, ...creada por el Espacio de Toledo... ...está a punto de agotarse... ...por el uso no previsto... ...que ha hecho el gobierno español. Sobre todo en los últimos años. El sistema público de pensiones... ...ha tenido, ha tenido ya dos, dos reformas... ...durante los últimos seis años... ...y en lugar de darle estabilidad no han hecho más que rebajar el poder adquisitivo de las pensiones y llevarlas dentro de unos 15 años a una situación que en lugar de permitir vivir servirían únicamente para sobrevivir con muchas penurias. A pesar del crecimiento de la economía, de la disminución del desempleo, las pensiones no se han recuperado, porque los salarios han bajado y las cotizaciones el dinero que los empresarios deben depositar en la seguridad social, social también han bajado por las bonificaciones que se aplican. Y así no hay pensión que se recupere. Señora alcaldesa, tengo una confusión, una duda. ¿La, la, la, la moción, digamos, la, la tenemos que nosotros o la, o la lee usted? Tiene debate por todos los grupos municipales porque no tiene acuerdo. No, pero, hay una digamos, moción pero lo que es el texto de la, de la moción. La intervención puede, en su intervención, pueden argumentar lo que quieran, incluso usando es, los puntos de, de acuerdo. ¿E incluir la, la, la lectura de la moción? Sin problema ninguno. Vale, entonces eso es que lo hará la compañera Regina. Las consecuencias de la reforma laboral, conjuntamente con la última reforma de las pensiones tiene y tendrán un impacto nefasto en la situación económica de los pensionistas y aún más en la de los futuros pensionistas. La precariedad laboral y la devolución salarial promovida por la reforma que aprobó el Partido Popular ha elevado la proporción de trabajadores pobres hasta el 13,2%, el tercer nivel más alto de la Unión Europea, después de Rumanía y Grecia. ¿Dónde está la riqueza que se crea? ¿En qué bolsillo se esconde? España es uno de los estados de la Unión Europea que tiene unas pensiones más bajas. La actualización de las pensiones con un 0,25% de aumento independientemente del IPC del, del, no, no hará más que agravar la situación. La devaluación de las pensiones es un hecho incuestionable que se ve agravado por la aplicación de una fórmula de cálculo de la pensión que discrimina a los pensionistas de más edad con una reducción mayor de la pensión. La aplicación de esta fórmula supondrá un problema grave para las mujeres porque tienen una mayor esperanza de vida la reforma supone asimismo un aumento de la dificultad para poder aspirar a una pensión plena la jubilación será a los 67 años y será el cálculo basándose en los últimos 25 años cotizados y pidiendo 37 años de cotización para retirarse con el 100% de la base reguladora posiblemente mis hijos, mis nietos y los de mi compañera Regina lo van a pasar muy mal con, con el sistema este ...y los hijos también y nietos de muchos compañeros que están aquí de, de la plataforma. Consideramos, y de ustedes, consideramos necesario informar a la población más directamente afectada... ...jubilados, futuros jubilados o personas mayores en situación de desempleo... ...es imprescindible que los ciudadanos y ciudadanas sean conscientes del riesgo que representan... ...que se cierre la actual revisión de los pactos de Toledo en los términos en que está planteada actualmente ante la amenaza de convertir las pensiones en una aportación residual. Enmienda de adición que presentan los grupos municipales Izquierda Unida, Ganemos Córdoba y Peso y Córdoba, al punto 3.7 del Pleno Municipal Ordinario de 12 de septiembre del 2017, por la defensa del sistema público de pensiones. Insta al Gobierno Central como garante y responsable del sistema público de pensiones y de su financiación. Las cotizaciones sociales son una fuente esencial de ingreso para el sistema de la seguridad social, por lo que resulta imprescindible que se potencien todas las fuentes de recaudación, eliminando tope, sujetando a cotización todos los elementos salariales que representan la contribución tanto de los trabajadores como de los empresarios, introduciendo la variante de productividad ...y eliminando subvenciones y exenciones de cotización de las empresas... ...tal como se entiende ahora el contrato de tarifa plana. Insta al Gobierno central a recuperar un modelo de revalorización autonómica... ...de las pensiones en relación con el IPC real... ...para asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo... ...e instar al Gobierno central a poner más recursos en materia de empleo... ...que favorezca la creación de empleo digno y de calidad... ...y la reimplantación de la jubilación... ...a los 65 años... ...ista el gobierno central... ...a trabajar por la mayoría... ...del actual modelo de pensiones públicas... ...para avanzar hacia un modelo de pensión... ...y de salario mínimo... ...por encima de los 1.080 euros... ...mínimo contemplado... ...por la Carta Social Europea... ...para mantener una vida digna... Insta el gobierno central... A incorporar al régimen general de la seguridad social las personas empleadas de hogar, con todos los derechos, incluida la prestación por desempleo y la cobertura de las lagunas de cotización. Instar a los gobiernos central y autonómicos a eliminar cualquier tipo de copago o repago sanitario. Y estar al Gobierno central a preservar los servicios públicos como la tendencia privatizadora que los va deteriorando y desvirtuando. Y estar al Gobierno central al reconocimiento del derecho a unos suministros básicos garantizados, agua, luz y gas. El Ayuntamiento de Córdoba se suma, se suma a las reivindicaciones de las organizaciones sindicales de comisiones UGT y apoyamos las marchas promovidas por estas organizaciones que atravesarán nuestra ciudad en la defensa de un sistema público de pensiones que garantice el mantenimiento del contrato social inherente a nuestro sistema de pensiones públicas. A través del mismo se favorece la cohesión social y se respetan los derechos constituidos a lo largo de la vida laboral junto a medidas efectivas de retribución de la riqueza ...que garantizan pensiones suficientes... ...en todos los casos... ...trasladar los acuerdos al Congreso de los Diputados... Y, ...y Parlamento Andaluz o Gobierno Estatal... ...a la Junta de Andalucía... ...a la Diputación Provincial... ...a interlocutores sociales... ...y de la necesidad de recuperar... ...los mecanismos de gobierno... ...participado del sistema público de pensiones... ...a través del diálogo social... Y en el marco configurado en el Pacto de Toledo y mediante proyectos de ley que superen las dificultades creadas por las reformas de 2011 y 2013. Muchas gracias, Muchísimas Camila, gracias. Muchas gracias señora alcaldesa. Por último, nos gustaría que, hubiera, que se hubiera incluido en, en, la, en, la, en la moción uno, un punto décimo, que ya sabemos que en el momento ni, ni es eh, el lugar que sería instar a las instancias pertinentes, llámese gobierno, fiscalía, congreso, para que se reclame la devolución de la totalidad del rescate bancario y se devuelva a las personas y al fondo de pensiones de donde nunca debían haber salido para este fin los 60.000 millones. Y por último, solo nos queda agradecer su atención ante estas peticiones que consideramos de justicia redistributiva y solicitar su apoyo para avanzar desde esta institución en la defensa de las pensiones públicas, las de hoy y sobre todo las de mañana. Nosotros, nosotras, como plataforma seguiremos luchando en la calle e informando a la ciudadanía de la necesidad de que las pensiones sean un derecho constitucional y presupuestario por encima del pago de los intereses de la deuda que un mes de agosto no muy lejano aprobaron dos partidos y que nos trajeron las consecuencias que estamos soportando y sufriendo. Muchas gracias.